Mujer dice que tuvo romance con Romeo Santos. Bueno. ¡Peligro! La modelo española, Aura Ruiz, sorprendió con una, conf con una confesión en su, en su nuevo video, Enma, ¿verdad? Enma, donde asegura que tuvo una relación con Romeo Santos. La ex, -condu la la ex conductora, de gran hermanos MVP en España continuó dándolo eh, continu, continuó dando de qué hablar después de haber terminado de formar definitivamente con José Rodríguez el padre de su hijo Nilla, Nilla que acabó de cumplir cuatro añitos ¿Eh? pero cualquiera tiene un desliz verdad es eh, la eh. reality shows de mayor audiencia oh, en España y para quienes pues eh, algunos que de los que nos ven, nos, nos siguen Opa. para aquellos que nos siguen y que pues sepan algo de fútbol, esta mujer era pareja del de futbolista Jesse. Así que vamos a ver el video donde pues ella misma dice, lo revela esa información de su romance que tuvo con Romeo Santos, el chico de las poesías. Hey, hey, hey, cualquiera tiene un desliz, un romance, porque. No, Romeo, que esa diga es verdad o no. Exacto. No, no, no, no. Es que él ha estado con muchas mujeres. Sí. Ha estado con muchas mujeres. Lo que pasa es que ella lo dijo, las otras no lo han dicho. Las otras no Las no no se otras van a seguir comiendo callado. No se atreven a decirlo. Ya esa no Nada come como más. comer más? Ya la me es. gusta lo tuyo. Tú eres un tipo de así y discreto. Discreto. Sí, que tú comes callado. Callado, es que nadie tiene que saber lo que uno hace. <risa> Hombre, que repite dos veces. Ese nadie ejemplo, tiene que saber lo que uno hace. Tú, tú, yo ni, ni foto con mujeres, mujeres sube estado. Muy difícil. Y la que la, quiera tirar fotos que la suba a sus la redes. La suba a sus redes. Yo no, a mí, yo me tiro muchas fotos con amiga mías. usted no la ve en estado mío. No. Suba la no suba. si usted quiere o si. No cuente con uno. no, ha visto fotos. De, de ustedes que me tienen, ustedes han visto fotos, yo no, con no, no, no, mismo, como no, como Ni la van a ver ni tampoco. La van, ni la van a pa ver. Para que nadie especule y que cuidado, mentira. Nadie tiene que saber que no hay pero estamos hablando de Romeo no, el dos es cotiza <risa> tiene arroz adentro como lo, como lo. <risa> bueno, regresando a lo de Romeo señores esto fue el bombazo del día ya en lo que es el mundo de la farándula ya en España y aquí ahora nos enteramos al mediodía ella se ve muy bien también sí. se ha hecho sus sí. cositas, sí, pero lo importante no, es que no, se, se mantiene se ha hecho muchas, no, no. <risa> se, mucha, se le ve sí. no lo aquí, pongo no. a la cara y eso Sí, ahí Pero es muy bonita. Me. Sí, está bien, que en la nariz la pusieron ahí, fue. Sí, la pusieron. Española, ¿eh? No, ella, no rompe sí, la sí, Española. <risa> <risa> <risa> <risa> Tan chingente ah, de eh. No, sí, está. Sin maquillaje debe ser algo terrible. No, ella está sin maquillaje, yo creo. Ah, ¿dónde? No, ella no está sin maquillaje ahí. No, bueno. Camila sabe. Yo sé los trucos. Camila sabe de sin Camila. Eso, hay que ver qué Romeo dice porque va a salir, aunque sea decir algo. No, no creo que salga, no, eh. Él lo que la va a llamar y va a decir, ahí mismo... Él la llamó no, ya, seguro. Man. Ahí mismo quedó lo de la nosotros. ¿Qué pasó, qué pasó? Ahorita él le saca una, ca <risa> le saca una no, canción no, no, no, a ella. ¿Qué pasó? <risa> ¿Y qué fue lo que hiciste? qué fue lo que hiciste? <risa> sí no pero eh, no, mu, mucha, ella dijo que tiene muchas noches muchas noches sí, va claro lo dijo no segura sí no no ella lo dijo como si nada como sí. que, no, esto, sí, este es bueno seguro, pues. seguro eso fue algo que ocurrió hace años verdad o sea no bueno, fue algo de que no, reciente es que Romeo salió pegado en obsesión fue en ese el tiempo que ella ni existía. no pero que ella dijo no, ahora que él esté en otra vida, se supone que él ahora que tiene una pareja y que ya, Ajá, que ya es todo lo de editar, que eso fue eso. anteriormente. Exacto, porque quizá ya no podía decirlo porque él tenía una pareja, quizá, y, no, y, y la una, gente cistañosa. Y, y que tiene una hija, Romeo. ¿verdad? Lo llamó sí, lo sí. llamó sí. varias veces y no le hizo coro a ella, ya, pues vamos a soltar la vamos sopa. Vamos a soltar la sopa, ya, Ay, entonces. Pues las mujeres son así, Camila. Sí. sí. Es verdad. Eh, ella verdad. sabe porque ella es mujer, ella Yo sabe. Yo no digo mentira. Eso ella sabe. Verdad, las mujeres son no, así. Que se que llegan todo. ¿Verdad? Algo. La mayoría. Mira fulano, fulano es mentira a me, mí y me ha enamorado. Cuando Mira se man. quillan. Ah, oh, no, estoy cansado de hablar con él. Que me tira cada rato. Yo tengo lugar. conversaciones, wey, de ahora, sí. ahora que está Así Ay, que le dice papatarima. Sí, sí. Tengo capturas. Tengo capturas ah, de. La, le pone nombre a otro. Y míralo. Número. Pri, privando Ajá. en vaina ahora. Es verdad. Le pone <ríe> <el> número <ríe> a otro a, el nombre a otro número. Guardo una foto tuya de <ríe> Facebook coge. Míralo ahí. <ríe> míralo ahí. <ríe> Increíble. <ríe> Señor.